Trece cosas que no debes aceptar de tu pareja. Enamorados al punto de sentir que el tiempo y el espacio se detienen, llegando a incluso a pensar que seremos pareja para toda la eternidad, vamos dejando pasar actitudes en nuestra pareja que poco a poco vamos viendo como normales, cuando en lo profundo nos están haciendo daño. Es por eso que necesitamos ser conscientes de cuando nuestra pareja adopta actitudes o comportamientos que nos lastiman. Y hoy quiero compartir justo una lista de 13 cosas que no debes aceptar que haga tu pareja. Hola, este es Marco, y antes de empezar te invito a que formes parte de esta gran comunidad, vilifers Y si alguna vez has tenido que lidiar con alguna de las cosas que mencionaré en el video, entonces déjame un girasol en los comentarios. Dicho lo anterior, empecemos. Número 1. Maltratos. La mayor señal de pobre o nulo amor son los maltratos que son prácticamente la antítesis del amor en su concepto más puro. El amor en esencia es benignidad y trae caricias, nunca golpes. Nosotros tenemos que renunciar a aceptar una relación de maltratos, una relación donde ejercen maltrato hacia nosotros, o nosotros nos vemos obligados a ejercer maltrato hacia la otra persona. Nosotros tenemos que renunciar a toda aquella relación cuya dinámica constante es el gritar, el insultar, el ser insultados, el ser menospreciados. Los maltratos nunca van a ser admitidos como parte de una cultura de pareja. Número 2. Dependencia. Perder la libertad por el otro en obediencia a un sentimiento nos hace esclavos de nuestras emociones convirtiéndonos en sobras de lo que alguna vez fuimos, debemos siempre fomentar nuestra libertad sin dejar de amar al otro. Tenemos que entender que en muchas ocasiones a veces no es el otro el que intenta aprisionarnos o cobijarnos dentro de una jaula de oro. Somos nosotros los que, llevados y seducidos por la emoción del instante, terminamos atrapados por nuestras mismas pasiones. Número 3. Celos patológicos. Amar, aunque tiene matices diferentes, y por lo cual tenemos que afrontar muchas cosas duras y trágicas, lo cierto es que tenemos que hacer el esfuerzo de evitar los vicios del amor. Es decir, los celos, tan malos y dañinos cuando no se controlan o son abundantes. Siempre he hecho esta analogía entre los celos y la grasa. Tenemos que entender que la grasa realmente es un método o un modo de almacenamiento energético. Nuestro cuerpo almacena la grasa para posteriormente utilizarlo para hacer tareas de orden biológico una cantidad de grasa va muy bien, es más nuestras células están hechas de fosfolípidos, hay grasas en nuestras células pero cuando estas están en el lugar equivocado pueden causar mucho dolor, muchas enfermedades y muchos padecimientos los celos, bien ubicados bien gestionados y bien controlados pueden ser románticos y hasta muy bonitos número 4 ausencia de confianza Confiar en el otro consiste en entender que lo que es tuyo se cuida solo. Si no lo hace, es porque nunca lo fue. El sentido de pertenencia también consiste en entender que la otra persona es responsable de cuidar y mantener y es más, procurar que la relación goce del adhesivo de la lealtad y de la fidelidad. Carente de un sentido de responsabilidad, esta persona con la que sales te puede ser infiel. Y favor que te hace, porque si te es infiel jamás vio valer la pena. No vale la pena ahora y no va a valer la pena después. Así, confía de forma razonable en tu pareja. Número 5. Control. Controlar a la otra persona es la mayor manifestación de querer al otro como objeto y no como persona, en tanto que ves al otro como una cosa, como el producto de tus pasiones y no como una persona. Si tu pareja emplea este trato contigo, ...le deberás ayudar a superar esta etapa donde quiere estar todo el tiempo sobre ti. Hay que comprender que amar es ser libre con alguien más. Sin embargo, hay un límite para todo y hay un límite para decir... ...ya no quiero esto, es insano y no lo merezco. Número 6. Chantaje y victimismo. Retenerte a base de chantaje, de amenazas o victimismo no es amor. No se puede llamar amor cuando estás con una persona solo por miedo a que se haga daño a sí mismo y sientas que la culpa será tuya. No eres culpable de lo que otro haga con sí mismo. No eres culpable de las decisiones que voluntariamente el otro hace. Si el otro se daña, es porque el otro así lo quiere y no te puede mantener en una relación basado en el miedo de que se haga daño y te responsabilice a ti por ese daño. Número 7. Mentiras. Hay momentos en una relación que somos cómplices de las palabras falsas de una pareja, porque en el interior queremos creer que esas mentiras son reales. De las más típicas son estas, voy a cambiar, no te vuelvo a pegar, no vuelvo a emborracharme, no te vuelvo a ser infiel. Realmente nosotros nos convertimos en cómplices de nuestro propio dolor, artífices de nuestra propia destrucción y arquitectos de nuestro propio mal trazamos y dibujamos esta ruta por la cual esta persona nos va a herir sin embargo debemos ser conscientes de que nos están mintiendo cuando una persona te miente debes notarlo porque nos están demostrando que no pueden ser dignos de confianza y aún así estamos ahí creyendo que será diferente alguien dijo una vez el colmo de la locura es hacer las mismas cosas y esperar diferentes resultados Número 8. Sacrificios innecesarios. Es válido cuando parte de nuestra idiosincrasia es atacar o no estar del todo de acuerdo con alguna postura religiosa, moral o política. Por ejemplo, una chica creyente puede tener una relación sana con alguien ateo. Ambos convienen respetar las creencias del otro, lo que en suma implica un sacrificio porque quizás ninguno de los dos estaría dispuesto a hacer amistad con alguien que no piensa igual. Ese es un buen sacrificio porque busca que ambas personas puedan coexistir juntas y amarse. Pero un sacrificio innecesario es que tú cambies de forma de pensar al grado de que tengas que renunciar a tu fe o aceptar una creencia en la que no crees solo para que el otro te sienta bien. Número 9. Sabotear tus metas. Algo que jamás deberás dejar es que tu pareja sabotee tus metas, que se meta con ellas o que sencillamente se oponga a unos planes concretos que deseas echar a andar. Es necesario que antes de emparentarte con alguien, entiendas qué es lo que ese alguien busca y qué está dispuesto a negociar. Si ves que esa persona no está a gusto con que tú seas actriz, por ejemplo, es probable que tengas que renunciar a la relación, porque tu estilo de vida va a friccionar con la de tu pareja debido a que él o ella poco encantado estará de que otros hombres o otras mujeres te besen frente a las cámaras. Número 10. Aislarte de los demás. Una relación de pareja hipotéticamente y en el mejor de los casos debería ser un acto de libertad y no privarte de ser con tus amigos. Sin embargo, vivimos en un mundo donde lo que deseamos y lo que el mundo es no siempre encaja. Claro, nos gustaría que los políticos fueran todos honestos. La realidad es otra. Así que tenemos que valorar nuestra libertad y la capacidad de ser nosotros antes que estar en una relación donde se nos va a exigir como requisito que renunciemos a nosotros mismos y a nuestras amistades. Número 11. Burlarse de tu cuerpo. Los seres humanos creamos ídolos con los cuerpos y luego nos medimos con esos cuerpos perfectos que hemos creado, y cuando nos sentimos decepcionados Juzgamos y criticamos duramente marcas, empresas, campañas publicitarias de no cumplir las expectativas. Nosotros mismos creamos ideas irreales del cuerpo y hasta llegamos a aceptar que nuestra pareja nos mida con esa vara. Debes renunciar a los arquetipos, es decir, esos modelos ideales de cuerpo y aceptarte a ti misma. Y si parte de aceptarte a ti misma supone renunciar a una pareja que se burla de tu cuerpo, entonces ¡hazlo! No permitas que nadie ataque tu esencia. Número 12. Mantener la relación en secreto. El secretismo ya indica que la otra persona sostiene una doble vida y por tanto trata de ocultar tu relación contigo, porque en lo profundo no quiere que alguien se entere que le está poniendo el cuerno a otra chica u otro chico. Seamos honestos, merecemos que te presuman y no que te escondan. Número 13. Intimidad forzada. Nuestro apetito puede variar en tanto que hay ocasiones que simplemente no deseamos participar del acto íntimo y preferimos un abrazo. Una pareja que cree que tiene por derecho a hacer el amor contigo es una pareja que debes abandonar. Si es un hombre que quiere forzarte a hacer las cosas contigo, es porque quizás en el profundo te considere una cosa. Si una mujer te fuerza a hacer lo mismo, aduciendo que si no lo haces no eres hombre, también puede estarte viendo como un recurso. Un puente o en suma, te podría estar manipulando para sus fines. Cuidado con eso, no permitas que te usen. Espero que este video te haya gustado y si tienes una opinión diferente a lo que aquí hemos hablado o quieres aportar algo más al video, tú puedes venir y dejarlo en el cuadro de comentarios. Y si tú tienes un canal de YouTube y quieres reaccionar a este video o quieres responder a este video con muchísimo gusto, lo puedes hacer y usar parte del clip para poder responder. Así... Sin más que decirte, solo te invito a que te suscribas al canal, formes parte de esta gran comunidad maravillosa llamada v y lo que es más, comparte este video con toda aquella gente que tú crees que necesita escuchar estas palabras. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en otros videos.